Ay, mira Mira, el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas de las palomas de tus manos que acarician todo cuando te haya sido a quien puede contarle que te siento lejos mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Y ese día en que soñamos vendrá. Salga la luz, la noche está marchándose ya. ¿Dani? Y el universo que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos que todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasa la mañana cuando te hayas ido? ¿A quién poder contarle que te siento lejos?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 Soñamos vendrá que voy a hacer Paga la luz, noche está marchándose ya Si tú te vas, yo te diré Temblando la voz, el tiempo va prisa Y ese día que soñamos vendrá Que voy a hacer, la luz Noche está marchándose ya Si tú te vas, yo te diré Temblando la voz, el tiempo va de prisa Y ese día que soñamos Y ese día que soñamos vendrá mientras...